Veremos ahora para qué nos sirve una máscara en un programa como Inkscape. Supongamos que yo he generado esta trama y quiero mostrar en mi lámina solo el sector que está dentro de estas guías azules que he colocado. Para eso entonces voy a emplear una máscara. Primero voy a crear una nueva capa, desde capa, añadir capa, le voy a pedir que encima del actual me genere una capa donde yo voy a ubicar mi máscara. Y ahí le voy a dar añadir. En esa capa voy a dibujar un rectángulo de acuerdo con las guías que ya definí. Y a este rectángulo lo voy a pintar como quiero que la capa que la máscara sea eh, absolutamente transparente es decir que deje ver lo que hay atrás lo voy a pintar de blanco completamente de blanco ahora teniendo seleccionado lo que quiero enmascarar más la máscara que siempre debe estar inmediatamente encima del objeto que quiero enmascarar voy a decirle objeto máscara aplicar y automáticamente en mi lámina se ve solamente lo que yo he enmascarado